Gracias, gracias mil por estar con nosotros. Y el tema de hoy va a ser, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Bien interesante eso que está ahí en Lucas 6, o sea, Lucas capítulo 6, del verso 46 al 49. Y vamos a estar aquí en mi devocional diario. Yo espero que este devocional venga a ayudarle a su vida espiritual, a fortalecerse. Y al estar más cerca de Dios en lo que le pueda ser posible. Así es que vamos a continuar y vamos a ir a la porción bíblica donde dice en el verso 46 de Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Aquí es una pregunta la que está haciendo el Señor. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Tremenda pregunta, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo podemos decir Señor Al Señor que no obedecemos? Es lo que está diciendo Yo como Rey del Universo Dice es que yo soy tu Señor Pero no me obedeces Ay, tremendo, tremendo Mi amada, tremendo, mi amado Pero no deja de ser so Una realidad Fíjate lo que dice el verso 47 Todo aquel que viene a mí Y oye Mis palabras Y las hace, os indicaré ¿A quién es semejante? Y aquí ya el Señor va a presentar un cuadro Donde va a decir El que le oye y el que no le oye El que le oye y lo hace Y el que lo oye pero no lo hace Así que vamos a ver lo que nos dice aquí Ya también ahorita en el verso siguiente Pero en ese 47 El Señor ya está indicando algo Y nos dice a todo mundo A ti y a mí a todo mundo y yo les voy a hacer una semejanza ¿A qué se parecen ustedes los que oyen mi palabra y me dicen, Señor, Señor? Entonces pasamos al verso 48, que la letra dice así. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, aquí ya está diciendo que el hombre es semejante a uno que está edificando una casa, que hace su cimentación, la hace onda y pone allí su fundamento o sea el fundamento, la, la, la fundación de, de esa casa pero lo hace sobre una roca y luego sigue diciendo y cuando viene una inundación así como cuando se desbordan los ríos dice y el río dio con ímpetu o sea con fuerza contra aquella casa pero no la pudo mover y la razón es porque estaba fundada sobre la roca y eso es muy bueno para las personas que construyen a las orillas de los ríos Cuántos desastres hemos visto en las noticias cuando hay devastación e incluso muchas muertes esto es peligroso y el señor lo dijo hace muchos años, muchísimos años y parece que no hemos entendido y no hemos comprendido esta gran realidad que la humanidad vive Todavía el día de hoy. Y ya para finalizar, vamos a verse 49. Aquí ver nos dice que el Señor. Y aquí en el 49 nos dice, más el que oyó, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento, así nada más, así por encimita, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Qué tremendo, qué tremendo, mi amado, mi amada. Cuando el Señor mismo nos está diciendo lo que acontece cuando escuchamos y no hacemos. Eso nos pasa mucho en la sociedad. Nos pasa mucho en la vida espiritual. Y nos pasa mucho en todas las cosas de la vida. Creo que es buen momento para orar. ¿Qué te parece si oramos juntos un momento? Y le pedimos perdón al Señor. Señor. ...por nuestras faltas y por nuestros errores... ...verdad que se cometen... ...verdad que si se cometen muchos errores y muchas faltas... ...los pues vamos a pedir perdón... ...y decirle al Señor... ...y decirle al Señor que Él nos haga sabios... ...que nos dé la inteligencia... ...para hacer las cosas como Él les son agradables... ...Padre, le adoramos y le bendecimos... ...le honramos y le glorificamos en este momento... ...y le damos honra, le damos gloria y le damos alabanza al Señor... ...Padre, no cabe duda que siempre lo necesitamos... Pero necesitamos más de su sabiduría, Señor, de esa inteligencia que requerimos como seres humanos para poder hacer las cosas que a usted sí le son agradables y como usted quiere y como usted manda a través de su, de su santa palabra. Señor, perdone nuestras faltas y nuestros errores, pero denos la sabiduría, esa sabiduría que requerimos y necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida y sobre todo que seamos obedientes a su palabra para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si bien te parece, mi amada, mi amado, comparte este video y permite que Dios bendiga tu vida por hacerlo. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario,